Sí. Omar, con todo respeto que tú te mereces, pero cuando Guzmán Fermín había menos delincuencia, sí, porque tenían miedo. No la diga masa. eso. Porque cualquier infeliz que compre un motorcito como se lo están quitando ahora, esto está perdido desde de la delincuencia. Eso no se justifica. El gobierno lo apoya. La, la, pero eso la no se justifica. En aras y en nombre de combatir la delincuencia. Los actos primitivos, y eso es un acto primitivo, no se justifican en aras de que... Y, y el hecho de que tuviera que romper tantas piernas indica que no... Y, y, ¿La delincuencia siguió? ¿Esto se debió acabarse? ¿No debió haber delincuencia? Eso es mentira. La gente vive con mitos de que... Ah, no, qué sé yo qué. Y él fue jefe de la policía y él acabó la delincuencia. Eso es mentira. Eh, eh, Buenas tardes. De arriba. Eh, yo tengo un amigo, vecino mío, aquí, que eh, estudió con un con, con mal y es un feliz. Él es mayor de la policía, estuvo en San Francisco, ahí como teniente. Sí. Estuvo al lado de este señor. Él le llama Fran López, él es todavía está activo. Sí, sí, no, no, es que sí, no, no hay forma de justificar Guzmán Fermín si aquí hubiera justicia si aquí hubiera justicia Guzmán Fermín le estuviera respondiendo a este pueblo y tarde o temprano tendrá que responderle porque es un asesino en frío también es un asesino en frío y la delincuencia está demostrada que es un asunto multifactorial que usted tiene que combatirlo no solo con represión, usted tiene que combatirlo disminuyendo la desigualdad social, la marginalidad de esos jóvenes que no estudian ni trabajan porque el Estado le da la espalda y lo mantiene en un estado de hacinamiento y de miseria. Usted nada más es matando y dice que. Eh, porque eso ha demostrado que no resuelve nada. Vamos a estar claros en eso. Y no es que no se combata, claro que hay que combatir los delincuentes, pero eso se combate con varias políticas públicas dirigidas a disminuir la marginalidad y la exclusión social de, de, de, de esos jóvenes. Buenas tardes. Bueno, entonces, este, tenemos otra llamada. ¿Sí? ¿Buena? Otra llamada. Sí, buenas tardes, Omar, fue eh, pues yo de nuevo. Mira Omar, eh, eh, para mí eh, yo soy una humilde persona de, de un barrio, sesenta y pico de años ya tú sabes, pero esa no es la forma esa no era la forma, o no es es eh, la desigualdad social que lo tiene así, estos gobiernos corruptos sí, y bandoleros sí. eso no es matando gente y ellos ma, mira ahí en la bomba mataron un muchacho de que, de que confundido esa vez de, un, de una familia honorable aquí que el muchacho no era delincuente y seguido le hacía un mazo, ni un expediente, un reconocido delincuente que esa familia seguro tú sabes a la que yo me estoy refiriendo pero es una familia honorable y le mandaron su hijo a esa señora que una vez me tocó en el cementerio con ella y lloré con ella al ver lo que le había pasado, Guzmán Femín no se justifique, ese hombre a estar a 70 años de cárcel. Está, está bien, pero Guzmán Femín tenía el principal delincuente que era un teniente que después llegó a coronel que le decían guancho eh, que le decían guancho el cirujano que lo trajo de Nueva York, señores. Metió en los negocios ilícitos. Guzmán Femino tiene moral. Guzmán Femino tiene moral para, para, para, para, para nada. Y no está preso, como dije, porque este país, eh, aquí no hay justicia. Aquí, esto es un desastre. Sencillamente por eso. Eh, ay, miren, señores, ¿ustedes creen que esto puede ser? causa de... Eh, eh, vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, Omar. Sí, un placer. Eh, mira, Omar, vamos, vamos a dejar a Guzmán Fermín aparte. No, vamos a dejar parte. Pero aquí, aquí se necesita mano dura contra estos delincuentes. Porque los delincuentes aquí matan pobre gente inocente para quitarle su dinero, para quitarle su sanidad. Entonces, no, a esta gente no lo podemos tratar con besos y abrazos. O sea, como ellos vienen así que hay que vivir, ¿no? Si aquí en este país todos los meses se si afectaran 10 o 15 delincuentes, de eso estoy matando gente y darle con la misma barra, ellos van a respetar. Porque ¿Tú sabes qué es lo que pasa, amigo? Eh, eh, yo te respeto tu concepto. El Estado le gusta que la gente piense. El gobierno, el Estado. Que la gente piense que el problema de delincuencia es porque de que no se actúa duro con ellos Para ello entonces, quitarse la responsabilidad de que ellos son los culpables De crear una industria de delincuentes Porque no va en auxilio de los jóvenes Y porque lo mantienen en la marginalidad y en la exclusión social Entonces, le hacen ver a la gente Y la gente que mayoritariamente es ignorante ¡Ah no, mira! ¡Mentira! Tú matas todos los días 100 delincuentes. Tú matas todos los días. Y si tú no resuelves la causa que produce la delincuencia, mañana te salen 10 mil. Mañana te salen 10 mil tú mataste 100 hoy. ¿Por qué? Porque es un sistema que produce delincuencia. Porque es excluyente. Y ahí es que está el error de la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Omar Peralta, ¿cómo le va? Bien, bien, un placer, un placer. Oigame Omar, pero venga acá, y quiero que vamos a hacer basura, que nadie dice nada, porque si quiero no está recogiendo la basura, ya le está calladito, y qué es lo que vamos a hacer con este, el pueblo está podrido por capaz. Sí, hay mucha basura, eso es verdad, hay mucha basura. Hay mucha basura. Bueno, eh, eh, ellos ven este programa, ellos ven este programa, yo creo que ya ese mensaje le llega. Ale hizo su asquerosidad y salió, digo, con transparencia. Pues vamos a esperar que eh, ellos resuelvan eso porque ciertamente hay mucha basura. Eh, y Ramón Díaz, el eficiente asistente que tiene Siquio, eh, que le llegue ese mensaje porque ciertamente hay mucha basura. Eh, y... Bien, Ureñita, ¿cómo está Ureñita? ¿Tienes? ¿Tienes? Buena. Que cuando tú tienes tema, cuando tú tienes temas que no se llamen interrumpir. No, pero también hay que darle participación a la gente, Ureñita. Hay que darle participación a la gente, porque la gente, ok, si yo tengo un tema, hay momentos que yo les pido de manera eh, consciente que no me llamen en ese momento, porque hay un tema que yo no quiero que se me vaya, pero también hay que darle participación a la gente. Porque este programa, la gente lo tiene como un desahogo. Entonces también hay que darle la oportunidad. Miren esto, por ejemplo. Tenemos por el canal. ¿O se fue? Ah, pues vamos a darle paso a esa llamada. Buenas tardes. ¿Está Sí, buena. Omar? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Un placer. Bien, gracias, Omar. Estábamos hablando de Pimentel? Ah, Pimentel, ¿cómo está Pimentel? Omar, mira, yo soy, yo soy oficial de la policía pensionado. Pero mira bien, Omar. Ahí en cavación de Pimentel. Viene un señor que tiene un colmado, en un motito. Le quita 9.500 pesos. Le da un cachazo con una pistola. ¿Tú crees que es posible que esos delincuentes, ese por infeliz de 60 años, quitarle 9.500 pesos y darle un cachazo en la frente? Y después otro oficial de la policía también hay, pensionado, le quita la pistola. Eso es incavación en Pimentel. Entonces, lo mal hecho no se puede permitir. Está bien, espérate Omar, escúchame. Está sí, bien Omar. Sí te estoy escuchando. Que no. Guillermo Femín fue un hombre, está bien, que hizo todas las disparates que hizo en San Francisco Macorís. Pero en realidad los delincuentes hay que darle ejemplo. Porque mira a los Estados Unidos como están saqueando. Pero eso, está no son, que los están presos. eso no son delincuentes, hicieron lo que eso, pasa fue lo que le hicieron a Pero déjeme decirle algo, ya ahí, ahí está bien, teniente. siempre Y le respeto sus criterios. Miren que es lo que pasa. Huacar, yo quería, bueno, déjame dar paso a Huácar, eh, prestarte abogado. Buenas, Huacar. Buenas tardes. Mira, hay que comenzar por lo primero. Lo primero es que nosotros vivimos bajo un estado delincuentes. El Estado dominicano vive al margen de la ley permanentemente 24 horas, 365 días del año. Un Estado delincuente manejado por delincuentes. Entonces, el mal ejemplo comienza en el Estado con la corrupción y la impunidad. Claro, claro. Entonces un Estado, un sistema que produce pobreza y la pobreza a su vez produce la delincuencia. Claro, claro. Se claro. produce la delincuencia y entonces después sale a matarlo. Y entonces después salen a matarlo Así... engañando al pueblo y diciéndole que esa es la solución. Es que el dinero para resolver el problema de la pobreza y de la delincuencia se lo roba un grupito arriba. Sí, Huáscar. Y, y oye esto. Sí, este Gonzalo, Gonzalo Castillo, ¿tú crees que ese hombre debería ser candidato a la presidencia? Un hombre que debería de estar preso. Así Gonzalo es. De estar en la cárcel. Así es. Ellos matan. A la Ahí es, ella está esa vaina. Ellos matan al delincuente que se roba un celular, pero al que se roba un millón y lo exhibe como eso, ellos no sí. lo matan. No, la policía no sale a matar a esos delincuentes. Ah, esos delincuentes ellos no ah, lo matan, ni la justicia actúa con esos delincuentes. Pero además, para contestarle, gracias, Huacar, al oficial de Pimentel, no. No es que uno apoya la delincuencia, es todo lo contrario. Yo vivo aquí criticando, diariamente, si usted ve este programa, lo blandito que es el, con la delincuencia. No, nadie está diciendo que, que se apoye a la delincuencia. Lo que decimos es que ese método es un método inconstitucional que aplicó Guzmán Fermín de romper piedras y que no solucionó nada eso es lo que decimos no es que, no es que, di que vamos a apoyar y que, que un delincuente le robe a usted y le dé un cachazo no, no estamos diciendo eso jamás en la vida estamos diciendo el método y la vida mi querido oficial se toma de resultado ¿cuál ha sido el resultado? que Gumán el hizo toda esa vaina y ahora es que hay delincuencia y ocultan lo fundamental y mira con qué quieren matar a este pueblo.